técnica, ahí intervinieron voluntades políticas la historia no va a ser muy lejos dará los datos de los responsables lo que pasa es que ya están consiguiendo todos tanto el grupo que participó, entiéndase Romeo Fernández con la puerta de la revolución Roberto Rosario ...como hombre de experiencia en la Junta Central Electoral... ...y los técnicos... ...que participaron... ...que fueron tomados presos... ...con nombre... ...ahí está... ...el Coronel... Eh, ...Ramón Antonio Peralta... ...y está el técnico regalado... ...personas físicas que fueron... Hecho preso, fueron detenidos como los sujetos responsables de lo que hoy la OEA le está llamando un error humano pero ahí no hay errores que no fuera a voluntad de un grupo de perversos que en ese momento aliado a la OEA porque la OEA hace muchos años que perdió su naturaleza por la cual fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con un equilibrio entre todos los países para que las cosas se manejaran de igual forma para todos los países. Pero hace muchos años, aún estando vivo Juan Bosch, que decía que la OEA se había convertido en un instrumento de la política del imperialismo de Estados Unidos y todo aquel que le sirve a la OEA y le puede servir en un futuro políticamente la OEA le da su apoyo y se atreve a hacer cosas feas y sucias como fue el cambio de las elecciones por el supuesto fraude electoral que ahora se le llama un fallo humano pero eso tiene nombre ese tiene nombre el grupo de la fuerza de la revolución la gente de Leonel la gente de Roberto Rosario el grupo de Almagro dentro de la OEA y ¿por qué son responsables la gente del PLD? Ah, porque Danilo no ha querido asumir su rol de querer ser aún cuando él sabe que se va salir con dignidad por menos en este periodo, pero a él no le interesa chocar con los intereses de la OEA, porque él sigue soñando volver y por eso quiere estar en buena. En esta situación que se está dando, de este, de este cambio de fecha de las elecciones, supuestamente por un fallo, no por un fraude, todos están involucrados está involucrado Luis Abinader que su, el coronel era parte de la de, de los guardaespaldas de, de Luis Abinader y el técnico supuestamente muy amigo de ese coronel y ahora sale el coronel por televisión tan empantalonado, tan apoyado tan atrevido que hasta dice que va a someter preso a aquellos que le hicieron un allanamiento en su casa que él le llama ahora ilegal de tan premiado yo no sé cómo este señor seguro que va a pedir que, la, que le hagan una estatua de tan patriota, tan, con tanta dignidad que él se siente ...por la perversidad donde él participó... ...pero que es parte del show... ...y la gente que lo pusieron a eso... ...ya están dando la seguridad... ...de que no te va a pasar nada... ...y cuando viene a ver... ...le sale hasta su regalo... ...porque en este país... ...eso es parte... ...es como la mafia... ...la mafia usted interviene... ...y se vuelve un colaborador de la mafia... Y usted no va a recibir una gracia. ¡Gracias! Usted va a recibir cuatro. Así es en la mafia política que se está produciendo en este país. Esos dos sujetos. No hay fraude ninguno. En esos dos sujetos. Lo que hay es. Una participación directa. Que algún día. La historia. Lo va a dar a conocer. Pero. Pero. Como aquí no hay diferencia humana de principio, de lucha ideológica, hay un problema de igualdad moral entre todos los políticos. Llámese del Estado, del gobierno, o llámese de la oposición, que ambos tienen naturaleza parecida. Son la misma pendejada. No hay esperanza en el país. Son los mismos sin vergüenza. Por eso a mí me da trepito. Que las elecciones la cambien para el 16, 17, 18, 20, 24, 50, 100.